Bueno en primer lugar quiero enfatizar que la riqueza, hermosa riqueza cultural de nuestros países en, en concreto en México es impresionante la diversidad de viviendas en las distintas regiones con los materiales hechos, con los materiales locales, con la, con la cultura de, de cada comunidad, eh, con la introducción de materiales industrializados y los intereses económicos eh, se han ido perdiendo. Hemos pasado una, de un panorama bellísimo de nuestros pueblos, de nuestra diversidad, a una aburrida eh, monocultivo de, de cemento. ¿no? Estamos construyendo ciudades y pueblos grises. Por otro lado, la utilización de materiales locales tiene un círculo de, de ventajas eh, muy grandes para las comunidades, eh, menores costos en la construcción y posibilidades de mantenimiento, porque con materiales externos muchas veces se les dificulta mucho los adquirir. Ahí los tienen a la mano, los pueden utilizar. Eh, pero también el hecho de que en lugar de que con un financiamiento o con un subsidio compren materiales externos industrializados, más bien promuevan la producción de esos materiales en sus localidades, lo que fortalece la economía local, fortalece su propia economía como, como actores eh, que, que trabajan este tipo de de construcción con materiales locales. ¿no? El impacto ecológico. O sea, son materiales locales, pues no tienes los costos de en gastos de CO2, de, de la producción industrializada, que es muy fuerte, en el, el transporte de los materiales, sino que los tienes a la mano. Tú estás contribuyendo al medio ambiente, pero no solo por esa razón, sino también porque te sugiere que preserves el cultivo de esos materiales, ¿no? que incluso lo veas como una parte de tu mantenimiento económico, el poder producir materiales eh, que te está dando la naturaleza preservar tus bosques, preservar eh, las áreas en que se producen materiales como madera, bambú, este, carrizo, eh, la riqueza de las tierras diversas, de la piedra local, de la madera, etc. ¿no? Y, eh, por otro lado, también pues, la adecuación cultural, ¿no? que es uno de los temas que olvidamos más. O sea, las, las materias locales se vinculan mucho al, al tipo de diseño, al tipo de construcción que realizan las comunidades tradicionalmente y es fortalecer su identidad, su surgimiento al mundo, porque tampoco van a ser exactamente lo mismo, pero con materias locales se puede también mejorar las condiciones habitables de la vivienda. En lo económico también estamos generando trabajo pagado, eh, pequeñas empresas locales, eh, trabajo de las comunidades, en fin, eh, todo eso es un círculo que un círculo virtuoso, el que puedes organizar, en lugar del círculo vicioso de sacar de las comunidades lo poco que tienen para introducir eh, formas distintas, ajenas incluso a su cultura y a sus formas de vida, y sobre todo que no les ayudan en su economía. ¿no? Esta forma de utilizar materias locales toma su proyección más más profunda cuando lo hacemos mediante procesos de producción social organizada de su vivienda y de su hábitat, no sólo de casa sino de su hábitat. Porque en este caso son los habitantes el sujeto de su propia transformación. Ellos son los que son sujetos activos en la en, en la producción tanto de sus espacios habitables como por lo tanto, en la transformación de, de su propia vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la reconstrucción no solo es reconstruir casas, es reconstruir su, su vida completa, ¿no? Lo que estuvimos viendo en, en el caso de México. Eh, entonces son sujetos activos ahí, entonces toman una dimensión mucho más importante, más grande. en el, eh, y, y esto, eh, impulsando la solidaridad, la ayuda mutua, todas estas experiencias que tienen un sentido comunitario, fortalecimiento de la economía, re, eh, reintegración, reconstrucción del tejido social tan destruido actualmente, la convivencia, la ciudadanía activa y responsable. Entonces tiene elementos también que impactan esto. Y por otro lado también, eh, en la producción social del hábitat que tratamos de impulsar, está también la presencia de la asesoría técnica, de la investigación, en que se relaciona con los saberes tradicionales en un intercambio de saberes, ¿no? Tanto el técnico puede aportar cosas para mejorar las condiciones habitables y de seguridad de las construcciones, pero la gente sabe cómo, que, cómo quiere vivir, cuál es su forma de vida en su localidad. Entonces, es ir juntos, trabajando juntos en un intercambio de saberes. Entonces, no es no solamente el uso de materias locales, sino que tiene repercusiones en muchos aspectos de la vida de la comunidad y en muchos aspectos también de la reconstrucción de un tejido social muy destruido en el país y de una economía popular también muy destruida. No solo pensemos en, en la gran economía, cómo cómo desarrollamos la economía con la construcción masiva por constructoras y por desarrolladores privados. También la construcción de la gente fortalece la economía del país, pero sobre todo fortalece la economía de las comunidades. Y esto tiene un impacto muy importante en las migraciones, evitarlas en, y en la la desesperanza que se ha generado y que está atrás de la violencia que estamos viviendo.